Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y llegó el final de temporada de What If, un final que me gustó mucho, la verdad que para lo que fue la serie, un final esperado, merecido, que me gustó mucho, para mí no es una maravilla, tampoco me voló la cabeza, de cierta manera era algo que se esperaba, pero no por eso hay que sacarle valor, sinceramente, porque la verdad que fue un muy buen episodio, ya voy a hablar de mi ranking de los episodios de Warif puede llegar a ser un poco polémico para algunas personas pero bueno es mi opinión en cuanto a los episodios que más me gustaron hasta los que menos me gustaron pero bueno la verdad que este final de temporada estuvo muy bien nos presentó un villano en la serie en general porque cada historia tenía digamos su propio villano eh, pero Ultron terminó siendo la gran amenaza del multiverso, se nos dio pie formalmente, de alguna manera, al multiverso que va a ser importante en el MCU de acá en más, con Spider-Man No Way Home, en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, justamente, el multiverso de la locura. Ya tuvimos algo en Loki, pero acá creo que definitivamente nos abrieron las puertas del multiverso y eso me parece genial porque además lo hicieron muy bien, es un episodio con muy buenas escenas de acción. Nuevamente las, las batallas toman gran protagonismo en uno de los episodios de Warif. Estuvieron bien. Estuvieron bien, la verdad que... Ahora voy a opinar un poco más en detalle, pero me gustaron bastante. Me gustó la idea de los guardianes del multiverso. Era algo que también se esperaba, pero verlo hecho realidad y verlos a todos juntos la verdad que me encantó, la serie se preparó muy bien para este final, y bueno, eh, la verdad que lograron una serie muy buena, que al menos a mí me gustó mucho, dentro de, de lo que es el MCU, la verdad que es uno de los proyectos que más me gustó, y bueno, ojalá la segunda temporada sea así de buena, o mejor, si se puede, ya vamos a estar más dentro del multiverso para poder explorar un poco más, y para poder tener una idea un poco más de lo que es esto así que espero una segunda temporada al nivel de la primera pero la verdad que, que esta temporada fue, fue genial, la disfruté muchísimo algo que creo que ayudó a disfrutar de, de esta serie y en general de todas las series que estamos viendo del MCU es el hecho de que haya episodios semanales yo sé que Netflix rompió un poco con eso de esperar cada semana para ver el episodio de una serie y Meten la famosa maratón de terminar una temporada rápido en un día. A ver, no estoy en contra de la gente que lo hace, que tiene tiempo para hacerlo. Pero creo que nada va a reemplazar esa espera semana a semana para un nuevo episodio. En ninguna serie. Eso es irreemplazable para mí. Es como ir al cine. Para mí ir al cine es irreemplazable. Podés ver una película en tu casa, en la tele, en la compu, en el celular... Sí, puedes hacerlo. Y no está para nada mal. Eh, pero el cine es el cine, es irreemplazable. Y yo creo que con las series en general, no solamente del MCU, sino cualquier serie... La expectativa, semana a semana, bueno... Me ha pasado con Game of Thrones. Ahora, por ejemplo, tuvimos el teaser de House of the Dragon. La serie precuela de Game of Thrones que... Ya estoy manija, quiero que salga Esa serie eh, Pero bueno, hablando un poco de todo Con Game of Thrones me pasaba eso Esperar semana a semana Un nuevo episodio Es algo irreemplazable, para mí las series Tienen que ser así Y creo que Marvel Acertó en hacerlo así, porque En una actualidad en la que Las series se maratonean Está muy bien que se haya decidido Hacer de esta manera, y espero que sigan así Que no cambien, y espero que eh, se haga así en todas las series porque la verdad que esperar una semana sí, genera mucha ansiedad genera muchas ganas de, de ver el nuevo episodio, lo sé pero es irreemplazable esa sensación de, de manija porque otra palabra no le puedo poner es irreemplazable y la verdad que creo que ayudó mucho en Warif en todas las series de, del MCU en general y es un factor que, ...que con las series dentro de este universo está funcionando muy bien. Voy a hablar con spoilers, no, no me voy a explayar mucho más sin spoilers... ...porque la verdad que más que repetir que me gustó este episodio y que me gustó la serie... ...no voy a hacer, así que prefiero meterme directamente con los detalles. Ya mismo con los spoilers empieza el episodio con la presentación que ya conocemos. Y acá volvemos a tener un cambio... ...en la música, en la banda sonora... ...porque recuerden que... ...en el único episodio en el que pasó eso... ...fue en el de los zombies... ...donde después de la presentación... ...con el título de la serie y todo eso... ...no tuvimos la banda sonora... ...de Warif ...sino que otro tipo de banda sonora... ...en el caso de los zombies era como... ...una banda sonora más tétrica... ...metiéndonos... ...de lleno en lo que estábamos por ver... ...y acá también... ...no fue una banda sonora de ese estilo, pero si sí, ya nos estaba metiendo en lo que estábamos por ver que era una escena repetida otra escena digamos sacada del MCU pero transformada en What If, que es del momento de The Winter Soldier que si no me equivoco fue también al principio de The Winter Soldier cuando Steve Rogers junto con Natasha van a interceptar este barco en el que estaba Batroc, este villano que otra vez aparece nuevamente Batroc, ya es como el tercer acto tiene una cantidad de apariciones impresionantes. Todo igual, pero en este universo la diferencia es que en vez de tener a Steve Rogers tenemos a Peggy Carter como Captain Carter. Volvemos a ver a este personaje en Warif desde el primer episodio que no la veíamos y claramente nos dan a entender claramente que este es el universo del primer episodio en el que vimos toda la historia de Peggy Carter como Captain Carter a Steve dentro del Hydra Stomper. Y en el final de ese episodio, a Peggy llegando al momento de Avengers de 2012, cuando en el universo que conocemos aparece Loki, pero en ese universo aparece Peggy y se encuentra con Hawkeye y con Nick Fury. Supongo que siguió el mismo camino que siguió Steve Rogers en el MCU, y bueno, llegamos hasta este momento que en la línea del MCU es la película de The Winter Soldier. Mi película favorita del MCU, nada más quería mencionarlo. Vemos que Peggy baja, también parecido a como lo hizo Steve en la película. Nos ahorran toda la secuencia de pelea que tuvo Steve en The Winter Soldier y que también tuvo Natasha. Solamente vemos a Peggy. Que en un momento se enfrenta con Batroc. Están peleando. Tranqui. De hecho muchas frases se mencionan repetidas de The Winter Soldier. Una por ejemplo es la de Batroc diciéndole a Peggy Que pensaba que era más que un escudo. Lo mismo que le dice a Steve en The Winter Soldier. Peggy deja el escudo y empieza a pelear. Diciéndole que también es muy buena bailarina. Referencia clara al baile que nunca tuvo con Steve. Y bueno entre toda esa pelea Peggy Queda paralizada porque detrás de Batroc ve a Watu. Y ahí aparece Watu reclutando a los guardianes del multiverso. Va uno por uno a buscarlos. Después de eso vemos que va a buscar a Techala. Que T'Challa en ese momento, como Star-Lord, aparece en el momento de esa escena final del episodio de T'Challa como Star-Lord en el que vimos a Igo presentándose ante Peter Quill, como su padre, pero usándolo de batería para sus planes malignos que ya conocimos por las películas de Guardianes de la Galaxia. Y en ese momento en el que vemos a Igo, digamos, absorbiendo la energía de Peter Quill, aparece T'Challa para salvarlo, lo saca del lugar y le dice, tranquilo, nosotros nos ocupamos de eso. Y ahí Peter haciendo... Una clara referencia a el humor que tiene Peter Quill. Señala a Watu y le dice... Bueno, te vas a encargar del bebé gigante. Y ahí lo vemos a Watu. Me dio mucha risa lo de bebé gigante. Porque si vienen escuchando mis episodios sobre What If en el podcast... Saben que estoy fanatizado con Watu. Lo quiero mucho a Watu. Eh, y que le digan bebé gigante, nada. Lo amo. Amé ese apodo de bebé gigante... Y bueno, lo mismo, Watu se presenta ante Techala y le dice: Fuiste elegido, como se lo dijo a Peggy Carter. Vemos Nibad esta estrella en donde se hacían las distintas armas que, por ejemplo, se construían para el ejército Asgardiano. Lugar que vimos en Infinity War, cuando justamente Thor va a hacer el Stonebreaker y ahí vemos a Aitri hablando con Gamora que tiene la armadura de Thanos y la espada doble y también con Tony otra vez Tony en un episodio de Warif eh, esta vez no lo mataron está vivo Tony quedó vivo no le hicieron nada pero tiene el Hallbuster con el diseño de sacar este planeta que vimos en Thor Ragnarok me hizo recordar mucho a eso, a las naves, a, a, a la ambientación de ese lugar. No sé si lo habrá conseguido de ese planeta, porque también es raro ver a Gamora y a Tony juntos. Está claro de que derrotaron a Thanos, porque de hecho cuando Watu se presenta ante Gamora le dice Gamora destructora de Thanos, o sea, claramente mató a Thanos. Porque además tienen la armadura y todo Y cuando entramos en esa escena En Nivadelir, Vemos que están fundiendo Creo que se dice así El guantelete Por lo que también se nos da a entender Después de que destruyeron las gemas O estaban por destruirlas O algo por el estilo Pero bueno, básicamente Terminaron con Thanos en ese universo Y es rara la dupla O sea, ¿por qué Tony con Gamora? Yo supongo que por alguna razón se terminaron juntando, pero no me termina de quedar clara la conexión. Por ahí en la segunda temporada nos van a explicar la historia de cómo terminaron juntos Gamora y Tony en ese universo. Y también nos tendrán que explicar el origen del Hulkbuster de, de Tony con esa onda a sacar. Pero bueno... Los tenemos a ambos ahí hablando sobre qué hacer después de, de haber derrotado a Thanos. Porque vemos cómo Tony de alguna manera expone la idea de Ultron. Cuando dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner un escudo alrededor de la Tierra, de la galaxia, del universo? Bueno, la idea de Ultron. Básicamente así nació Ultron en el MCU, en el universo que conocemos. Y de hecho también en el universo que Ultron terminó destrozando en What If. y otra vez la idea de Tony de querer tener una protección aún mayor de lo que los Vengadores y cualquier superhéroe en ese universo puede ser. Aparece Watu, como mencioné anteriormente, se presenta ante Gamora, le dice que es la elegida. Tony, como el Tony que conocemos, haciendo ese juego de palabras de, bueno, y yo soy el que te va a disparar ahora y todas esas cosas. Y Watu le dice, no, no, no, tranquilito vos. A vos no te estoy llamando. la estoy llamando a ella. Y a Gamora le brillan los ojos por decirle que es la elegida. Y se va con Watu. Después de eso, Watu va a buscar a Killmonger. Vemos como Yuri y Pepper van a ir a atacar a Killmonger. Por todo lo que saben que Eric hizo. Y cuando están por ir, para apresarlo, básicamente, y juzgarlo por los asesinatos que cometió, se aparece Watu ante Killmonger y le dice lo mismo, que es el elegido y se lo lleva. Vemos cómo entran Yuri y Pepper, que ese fue el momento que vimos en los avances. Engañoso, porque se especulaba con que podía pasar algo con esa aparición y ese momento, las Dora Milaje con Pepper y Yuri, nada, fue para esto nada más. Y ahí el último miembro del equipo, Watu va a buscar a Thor, que está en Las Vegas peleando contra los sentinelas. Porque acá hay que aclarar algo, que me olvidé de mencionar en el episodio anterior, y es esta escena que vimos en el final del episodio de Thor, en el que aparecen los sentinelas en ese portal multiversal, digamos así, porque después descubrimos que por esa especie de portal, como hecho de cristales, se iban pasando de universo en universo, Watu y Ultron. Vimos en el final de ese episodio que Ultron aparece con los Centinelas y bueno, Thor se queda mirando como quiénes son ustedes, y de fondo Watu se sorprende por lo que está pasando. Pero claro, en el episodio siguiente vemos que nos empiezan a relatar la historia del universo de Ultron, pero Watu no advierte lo que pasó en el episodio de Thor. Es como que fueron dos momentos completamente distintos, pero en cuanto a la línea temporal del relato no tiene sentido. Porque la sorpresa de Watu al ver a Ultron llegando al universo de Thor en ese episodio tiene que ser previo a Watu descubriendo que Ultron lo descubrió a él en el episodio de Ultron, justamente. Me quedó la duda. Que no lo mencioné en el episodio anterior. Y ahora, al ver este episodio, lo recordé. Tengo dos teorías sobre eso. O le pifiaron los guionistas y se les escapó. Que puede ser lo más lógico. O la explicación es que... Ese universo estaba siendo relatado, digamos, de una manera. Y va todo bien hasta que pasa esto de Ultron. Que altera ese universo. Y... ...lo que vemos en el episodio en el que se nos presenta Ultron con todas las gemas... ...es otro relato. Entonces, no digo que son dos Watu diferentes... ...pero son dos relatos diferentes... ...y puede ser que Watu al estar relatando el universo de Thor... ...y al sorprenderse por lo de Ultron... ...va al otro universo a ver lo que estaba pasando... ...y bueno, relata lo de, lo de Ultron. No tengo idea. Para mí se confundieron... Le pillaron ahí, se olvidaron y quedó. Vemos como Watu va hasta Las Vegas a buscar a Thor. Se presenta hablando con Thor. Thor, hijo de Odín. Toda la presentación, al igual que con los demás. Pero Thor ni lo escucha. Eh, está peleando con los sentinelas. Está en la suya. Y Watu le dice, Thor, tranquilízate Thor, tranquilízate Bueno, lo agarra con la mano gigante y se lo lleva. Y Thor empieza a gritar como loco. Ese grito me hizo acordar mucho a Thor Ragnarok cuando justamente a Thor lo tienen en esta silla y lo van llevando y aparece yendo por este túnel re loco cuando está por ir a ver al Grandmaster y también cuando termina esa ilusión de ese túnel, él sigue gritando con toda la gente ahí presente, me hizo acordar mucho a eso porque después de que Watu lo agarra, él aparece en el pub que Doctor Strange creó con los demás personajes y... Ahí se da cuenta de que ya no está en su universo, que está en otro lugar. Entonces se conocen todos, ahí Doctor Strange le da una cerveza a Thor. Detalle no menor, Thor llegó a ese lugar con la cabeza de uno de los centinelas, la deja ahí y Killmonger la ve, dándonos a entender de que algo va a pasar, no es una persona muy confiable. Aparece Watu, yo creo que en este momento quisieron lograr el mismo efecto que lograron con Miss Minutes. En Loki y no, no, no van a lograr ese, ese susto nuevamente, pero creo que se, se, se fueron un poco por ese lado. Aparece entre la oscuridad, Watu, y les explica básicamente todo. De hecho en un momento Thor se quiere escapar y no puede, porque estaban como en este lugar raro del que no se podían escapar. Tenemos la explicación de las Gemas del Infinito, que son las Gemas del Infinito, similar claramente a la explicación que Wong le da a Tony en Infinity War. De hecho, es lo mismo, porque Stephen Strange hace como esta proyección como si fuera un powerpoint ahí en el aire, con las gemas y mostrando quién es Ultron y todo eso. Muy buena referencia, lleno de referencias a esta serie, la verdad. Este episodio, todos los episodios. Y bueno, manos a la obra. Se ponen a preparar el plan. Una preparación que me hizo recordar a Endgame. Cuando están planeando cómo ir a buscar las gemas del infinito. A cada una de las líneas temporales en la película. Cuando ya más o menos tienen todo claro. Van a un planeta a esperar para poder atacar a Ultron. Tienen como un momento entre ellos ahí. Me dio mucha risa Strange intentando dar un discurso antes de, de la batalla y como que se extendió demasiado. Y ahí Techal dice, bueno, para, eh, ya, ya hiciste demasiado por nosotros. De hecho, los equipó a todos con un hechizo para protegerlos, como con armaduras. Muy copado eso, la verdad que... La verdad que Stephen Strange... En esta serie, al menos esta versión de Stephen Strange, Doctor Strange Supremo Me gustó mucho En este episodio la rompe La verdad que nuevamente tenemos otro vistazo a lo que Doctor Strange puede hacer en el MCU Animado en esta ocasión Y en lo que fue la serie Pero la verdad que podría hacerse tranquilamente en live action Y me gustaría ver mucho más de eso Techala dice por los guardianes del multiverso y Brindan. De hecho, Watu los mencionó anteriormente como los varones del multiverso. De ahí el nombre. Ese momento la verdad que me gustó mucho. Watu haciendo de, de Nick Fury. Pensé que iba a participar más Watu. Eso no digo que me decepcionó un poco en este episodio. Pero después de la pelea que tuvimos en el episodio anterior. Entre Watu y Ultron. Esperaba que Watu otra vez se ponga esa armadura espectacular que se puso y que se vaya un poco a las manos con Ultron pero bueno es cierto que Watun no estaba muy a favor de intervenir y todo esto fue un último recurso en lo que es su juramento porque justamente este episodio con su título hace referencia a el vigilante rompiendo su juramento así que acá directamente lo rompe a más no poder romperlo porque ya de alguna manera lo terminó rompiendo antes enfrentándose a Ultron. Ahora definitivamente lo hace juntando a distintos héroes y distintas heroínas de las distintas realidades. Pero pensé que iba a participar. O sea, tiene su participación pero pensé que iba a ser mucho más de lo que terminó siendo. Y en medio de ese brindis que tienen antes de la pelea aparece Ultron... Empieza la batalla, una batalla que dura bastante y que va de un universo a otro, empiezan a pelear entre todos, Thor es el primero que ataca, al grito de viva Las Vegas, <ríe> me gustó mucho eso. Este Thor, fiestero, me gustó más como personaje dentro de este episodio que en su propio episodio. Yo siento que ese episodio de Party Thor llegó tarde, llegó mal, lo pusieron mal. Yo creo que ese episodio tendría que haber sido uno de los primeros. Quedó como medio desubicado, por decirlo de alguna manera. Yo sé que el final en el que aparece Ultron en ese episodio daba el pie para el episodio que seguía. Pero bueno, al final todo fue muy confuso con eso. Entonces, no sé, podrían haberlo puesto a mitad de temporada, probablemente, y nos iba a dar más expectativa, de todas maneras. Pero bueno, siento que fue un episodio raro. Thor enfrenta a Ultron. Saliendo del plan que tenían entre todos. Y ahí lanza el Mjolnir y aparece Doctor Strange con una pelea épica nuevamente como vimos en Infinity War. No la supera a esa pelea pero este hechizo logrando que aparezcan un montón de martillos y que vayan todos contra Ultron. La verdad que me encantó, estuvo espectacular. Peggy Carter se sube a la espalda de T'Challa, así como lo hizo con el Hydra Stomper, manejado por Steve. Van peleando contra Ultron, la idea era separar a Ultron de las gemas. Techala logra robarle una gema y se va a otra realidad en la que Gamora esperaba para poder destruir la gema, porque ella tenía una máquina que destruía las gemas, entonces el plan era quitárselas y destruirlas. Para hacer un poco más de tiempo, Stephen Strange saca de su cuerpo a un dragón de tres cabezas. Recordemos que él, para hacerse más poderoso, absorbió la energía de un montón de monstruos y seres de otras realidades. Y seguramente ese dragón de tres cabezas cayó entre todos esos seres de los cuales absorbió su energía Strange. Así que ahí aparece. La verdad que eso me gustó mucho. Más adelante lo vuelve a hacer con este monstruo de tentáculos Thor le pregunta por qué ocultó eso todo el tiempo a ese dragón de tres cabezas me hizo recordar a Wanda en Infinity War cuando aparece en la pelea y Okoye pregunta por qué la tuvieron ahí arriba todo el tiempo cuando podría haber estado peleando Y para hacer un poco más de tiempo además de eso y saltar al otro universo Stephen abre un portal y empiezan a caer zombies, entre los primeros que aparecen se distinguen al Capitán América, a Falcon y a Hawkeye, obviamente zombies, que los vimos en ese episodio, todos atacan a Ultron, pero la sorpresa, la frutilla del postre, era que entre todos esos zombies que fueron cayendo, aparece el zombie de Wanda que enfrenta a Ultron, de mucho no sirve, solamente para retrasar a Ultron y que no los siga a los demás hasta el otro universo tan rápidamente, pero estuvo bueno ver de nuevo a Wanda, otra vez con esa banda sonora que también metieron en el momento en el que Wanda Zombie apareció en aquel episodio. Algo que me quedó en la cabeza después de eso fue pensar en lo que pasó con Hulk y con Bucky. Porque recordemos que ambos sobrevivieron en ese episodio y estaban en el mismo lugar en el que estaba Wanda. No digo que tenían que aparecer ahí, pero ¿qué habrá pasado con ellos, no? Por ahí, en la segunda temporada, vemos algo más de estos personajes. O por ahí no sobreviven. Corta. Y ahí llegan a otro universo, que es el universo en el que estaba Natalya. El universo del que salió Ultron Ahí vemos a Natalya que roba a la gema, que desconfía de todos porque ella era la última sobreviviente de ese lugar. Peggy la reconoce por la Natalya de su universo. Se acerca para explicarle un poco todo lo que estaba pasando. Natalia confía. Porque además de decirle cosas que claramente sabría alguien que la conoce. Se nota que Peggy conocía a Natalia. No a esa Natalia. Pero a una Natalia. Entonces Nat baja el arma y confía. No dura mucho el momento. Porque aparece Ultron. Y otra vez tenemos toda la batalla. Me gustó mucho esa secuencia. Todos contra Ultron obviamente. Pero todos intentando obtener la gema que le sacaron a Ultron. Eh, me gustó mucho, mucho esa pelea. Tenemos un momento entre Nat y Peggy con los escudos. Cada una. Nat con el escudo de Red Guardian. Y Peggy con el escudo de Captain Carter. Peggy que tiene un traje nuevo. O sea, en lo que sería el momento de The Winter Soldier. Con el que empezó este episodio. Ya vemos que Peggy tiene un traje nuevo. Me gustó mucho. Luego de... Toda la batalla que tenemos, Strange se pone en modo demonio, literal, o sea aparece con la cabeza de demonio, contra Ultron. En un momento Ultron se hace gigante y Strange con los tentáculos lo captura y empieza a pelear con él. Lo atrapa con un hechizo, entre todos ayudan y destruyen las gemas, pero así como lo mencionan Thor y Techala, eso no se había terminado. Ultron sobrevive. La explicación es que cada universo es distinto, cada universo es único, y las gemas de ese universo no se podían destruir con una máquina de otro universo. Gamora lo explica y le da la razón. Entonces están hasta las manos porque... Tienen que intentar separar a Ultron de las gemas. Y ya no pudieron destruir las gemas cuando tuvieron la chance. Vemos en ese momento la pose de los Avengers. Que vimos en la película de Avengers en 2012. Pero con los warrenes del multiverso. Y en ese momento Ultron ataca. Y descubre que para vencerlos a todos. Tiene que derrotar a Stephen Strange. Porque él protege al resto de los ataques de Ultron. Entonces empieza a ir contra Strange específicamente y ahí a Nat se le ocurre dispararle la flecha en la que estaba cargada la conciencia de sola a Ultron para poder vencerlo. Nat se lo comenta a Peggy, arman un plan para poder llegar a disparar la flecha y ahí Peggy hace un juego de palabras Haciendo una referencia a la referencia. Porque es una referencia al momento del principio del episodio. Pero a la vez eso es una referencia al MCU. Vemos como Natalia va con la moto. En el medio del salto dispara la flecha. Dedicándoselo a Clint. Que se sacrificó por ella. Y Peggy completa ese disparo. Abriendo lo que era el casco de Ultron. Para que la flecha llegue justo al ojo de este cuerpo de Ultron. Y así poder derrotarlo Porque Sola logra consumirlo desde adentro Este momento muy parecido a Age of Ultron En el que justamente Ultron consume a Jarvis O al menos hasta ese momento creíamos que lo había consumido Que lo había matado Acá también bastante parecido con la cabeza de color verde de Sola Y la cabeza de Ultron En realidad de Vision Pero bueno, en este universo no existe Vision O sea, nosotros lo conocemos por Vision Pero es Ultron Ahora sí logran derrotar a Ultron, pero no todo es alegría, siguen los peros. Porque claramente, como ya se veía venir, Killmonger los traiciona. Él tenía esta cabeza de sentinela que trajo Thor de su universo. Entonces con esa cabeza logra llamar a la armadura de Ultron. Y él se hace con la armadura de Ultron. Tenemos otra vez la banda sonora de Killmonger, que la escuchamos en su episodio un poco con los ideales que tiene Killmonger diciendo que todo es para mejor o intentando convencer al resto de que pueden mejorar sus realidades pero bueno cuando parece que Killmonger puede ser un obstáculo el cuerpo de Ultron se levanta con Sola en el estómago apareciendo y reclamando la armadura porque le pertenecía y entre ellos entre Sola con el cuerpo de Ultron y Killmonger con la armadura de Ultron se empiezan a disputar las Gemas del Infinito, y Stephen Strange se da cuenta de que nunca iban a ganar en esta realidad, que ese nunca fue el plan, el plan era separar a Ultron de las Gemas. Y al darse cuenta de eso, hace algo, que en ese momento no nos damos cuenta de lo que es, pero más adelante sí, y ahí, después de una explosión, Pasamos a ver al resto del equipo, a Captain Carter, a Gamora, a Thor, T'Challa y Black Widow, Natasha, asombrados porque no estaba Doctor Strange, no estaba Killmonger y tampoco Ultron, pero tranquilos porque claramente lograron vencer a la gran amenaza por la que Watu los había unido. Y ahí pasamos a ver lo que verdaderamente hizo Doctor Strange, que fue encerrar en una dimensión de bolsillo a Ultron con la conciencia de Sola y a Killmonger con la armadura de Ultron. Doctor Strange queda dentro de su realidad en la que él mismo se armó su prisión luego de lo que pasó en su episodio, vigilando esta dimensión de bolsillo en la que están Sola y Killmonger luchando por las gemas. Ahí termina la amenaza de Ultron un simbolismo bastante importante en cuanto a estas prisiones, porque por un lado Sola y Killmonger en esa prisión que es esa dimensión de bolsillo, Sola del lado de los villanos, Killmonger no precisamente del lado de los villanos, pero vimos cómo asesinó a gente inocente para llegar a sus objetivos, entonces ambos dentro de una prisión. Y Stephen Strange, que tampoco es un villano, pero bueno, vimos lo que hizo con su universo y su realidad, entonces también en una prisión. En algún punto los personajes que hicieron algo malo y que llegaron hasta este final de temporada terminaron en una prisión. Me gustó bastante ese detalle. Y ahí vemos a Watu, en este pub, en el que estaba anteriormente, felicitando a cada uno de los integrantes de este equipo indicándoles que van a volver al momento exacto del que fueron extraídos en cada uno de sus universos este es un dato no menor para el resto del MCU con este temita del multiverso y en específico para Spider-Man No Way Home porque siento que eso va a ser clave en cuanto a cómo van a aparecer ciertos personajes en esa película Así que es un detalle para tener en cuenta esto de que son extraídos de su universo para ir a otro lugar. Pero que vuelven al punto exacto del que fueron extraídos. Y ahí vemos cómo Nat es la única que no vuelve. Porque claro, su realidad está completamente destruida. Está sola en ese mundo. Mientras habla con Watu, en un momento le señala si estuvo disfrutando de... Ultron destruyendo su universo mientras comía palomitas los conocidos pochoclos claramente Watu disfrutando de ver no como destruyen un universo sino de poder ver todas las realidades como nosotros vemos la serie o vemos una película y bueno Watu en ese momento cambia esa realidad aparece junto a Natasha en un Helicarrier con la banda sonora de los Avengers Mientras vemos al capitán América y a la capitana Marvel luchando contra guerreros asgardianos, porque estamos en la realidad en la que todos los Avengers murieron. Todos no, porque claramente están Steve y Carol, pero la gran mayoría, ese episodio en el que Hamping mata a los Avengers, y entre esos Avengers que asesinó Hamping estaba Natasha. la Natasha de esa realidad. Watu le dice que en esa realidad Black Widow murió, entonces ella la termina reemplazando de alguna manera, Watu le hace el favor, Natalia se lo agradece y termina venciendo a Loki que recordemos estaba conquistando la tierra después de lo que pasó con los Avengers. Fury la ve, reconoce que no es la misma Natalia. Pero igualmente la acepta y ahí llegamos al final en el que vemos por ejemplo la realidad en la que estaba Star-Lord T'Challa junto a Peter Quill. Ambos disparando estas pistolas características de Star-Lord, la última aparición de T'Challa definitivamente en el MCU. De hecho este fue el último episodio para el que Chadwick Boseman prestó su voz dentro de esta serie. La despedida definitiva de T'Challa, de Chadwick Boseman del MCU. Tony y Gamora, nuevamente Tony con este hallbuster Me encanta, ¿eh? la verdad que el diseño es espectacular, muy bueno. Gamora con la armadura de Thanos y la espada. Thor reencontrándose con Shane en Las Vegas. Y Watu despidiéndose de todos nosotros hasta la segunda temporada, supongo, si no aparece antes. Espero que aparezca antes, me encantaría verlo en live action. Y obviamente no podía terminar este episodio. No podía terminar la temporada sin una escena post créditos. En esta escena vemos a Pei. También volviendo al momento en el que estaba peleando con Batroc. La ayuda a Natasha. Claro, para Natalia no pasó mucho tiempo. Pero para Pei fue un montón de tiempo en el que estuvo peleando contra Ultron. Y ahí se descubre... ...para lo que estaban Natalia y Peggy en esa misión... ...y van a un lugar, a una especie de depósito dentro de este barco... ...en el que se muestra encerrado al Hydra Stomper... ...y Nat menciona que hay alguien adentro. ¿Steve? Yo supongo que sí. ¿Cómo llegó ahí? No lo sé. Pero esto claramente lo tienen que mostrar en la segunda temporada... ...no queda otra. Y ahí sí definitivamente termina esta primera temporada de What If. Detalle no menor, suena la banda sonora de Captain América Y el final, el final de What If. Me gustó mucho este episodio, me gustó mucho la serie. Voy a repasar al elenco de este episodio, el gran Jeffrey Wright como The Watcher, nuestro querido Watu. Gracias Jeffrey por regalarnos a Watu. En What If? Samuel Jackson como Nick Fury, Hayley Atwell como Peggy Carter, Captain Carter, Lake Bell como Natasha Romanoff, Chadwick Boseman como Star-Lord, Mick Wingert como Tony Stark, Cynthia McWilliams como Gamora, no estuvo para darle la voz a Gamora Zoe Saldana, Michael B Jordan como Killmonger, King Hemsworth como Thor, Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, Ross Marquand nuevamente como Ultron. Toby Jones como Armin Sola. Tom Hillston como Loki. Y Kurt Russell como Ego. Voy a ordenar los episodios del que más me gustó al que menos me gustó. Y después la calificación de la serie en general para este final. El episodio que menos me gustó, o sea, novena ubicación, el de Partitor. En la octava posición el episodio de Killmonger. En la séptima posición el episodio en el que Han Ping termina con todos los Avengers. En el sexto lugar, el episodio de Peggy Carter. En el quinto lugar, el episodio de los zombies. Acá es donde empieza la polémica, entre comillas, porque sé que por ahí muchas personas no van a estar de acuerdo, pero bueno, es mi opinión. En el cuarto lugar, el episodio final. En el tercer lugar, el episodio de Ultron, en el que tuvimos esta gran batalla entre Watu y Ultron. En segundo lugar el episodio de Doctor Strange, y para mí el mejor episodio de esta temporada sigue siendo y va a ser el episodio dedicado a T'Challa como Star-Lord. Para mí el mejor episodio, la verdad muy muy bueno dentro de esta serie que me gustó mucho. Mi calificación es de 9 sobre 10, recién en noviembre llega Eternals y la serie de Hawkeye, así que por ahora un descanso de Marvel Studios.